Yo pensé que iban a estar afiladísimos, afiladísimos, afiladísima. a tu hija voy a afilar contra la pared y un. A ver, Mirko. ¿Cuál es la función del sistema respiratorio? ¿Cuál es la función del sistema respiratorio? Absorber lo que sería el oxígeno y el dióxido de carbono